Estamos subiendo de un lugar que no nos esperábamos encontrar, estábamos conduciendo y de repente hemos visto como un camino súper pequeño, nos lo hemos pasado. Y le digo Álvaro, ah, bueno, tenemos que volver atrás, tenemos que entrar en este camino. Y hemos vuelto atrás, hemos aparcado, hemos empezado a andar, hemos encontrado un camino pues como este, así, que no sabíamos dónde iba, y de repente, boom, se ha abierto como una playa, se han empezado a ver como rocas, cascadas...